Hoy vamos a hablar de la importancia de las cinco comidas. Es interesante que desayunes en la primera hora en la que te levantes para activar la insulina y que el metabolismo se empiece a activar y queme la grasa que nos sobra y alcancemos nuestro peso ideal. Además, es necesario tomar algo a media mañana y a la tarde para que ese nivel de insulina se equilibre durante todo el día y que no tengas bajones de azúcar, que es lo que va a hacer que tengas más apetito y más tendencia a acumular grasa. No esperes más para cambiar de vida. Clica en el link de abajo, reserva tu dieta online y nuestros nutricionistas de Portugal te ayudarán.